Gracias, señora ministra. Y, efectivamente, hoy está en la mesa de diálogo social estas medidas para derogar los efectos más lesivos de lo que fue un torpedo del Gobierno de Rajoy a los salarios de los españoles y las españolas. Esperemos que lo que hemos acordado Gobierno y Unidos Podemos, en común Pudem y en Marea, eh, se lleve a cabo. Eh, y quedarán otras medidas también por realizar, y me refiero también a revertir el abaratamiento de los despidos, que favorece que en tiempos de crisis se ajusten las plantillas sin otras medidas de flexibilidad, a combatir la precariedad sin estabilidad y a proteger a los que no tienen un empleo, porque aunque no tengan un empleo sí que tienen alquileres y facturas que pagar. Señora ministra, hoy hay algo muy importante y es que una patria tiene que dar derechos, porque cuando una patria no da derechos se convierte simplemente en una bandera en manos de agitadores de la extrema derecha. Gracias.